cerró la eShop del Wii U y la Nintendo 3DS y entre otras cosas nos vamos a quedar sin nuestros juegos clásicos, ahí estaba la Virtual Console con más de 500 títulos, estamos hablando de Mario Bros, Sonic, Tetris, etcétera, no solo para la Nintendo, también para la Sega, la PC Engine, Commodore 64, etcétera, era una gran es pues, una gran Virtual Console, pero nos quedamos sin soporte. Por supuesto tenemos la Switch. Pero vamos, el catálogo no es tan bueno, o sea, no está Bomberman, ¿cómo no va a estar Bomberman aquí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Fácil, vamos a hacer nuestra propia retroconsola. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar en la casa alguna de esas compus viejas como esta que tengo aquí, una portátil. esto es Toshiba, ya no existe. Un control de AliExpress o donde quieran, este lo compré hace como 15 años en el Office Depot les voy a poner algunos enlaces de controles que nos pueden servir y por supuesto una memoria usb que es donde vamos a instalar nuestro sistema para emular las consolas y donde vamos a almacenar nuestros juegos esto es más tecnología quédense aquí para que aprendan cómo hacerlo existen muchos sistemas que podemos utilizar para emular consolas de videojuegos yo he probado algunas me gusta mucho Retropi, pero he leído que Batocera es bastante bueno, así que, ¿qué tal si lo probamos? Bueno, ingresamos a batocera.org, pueden buscar batocera en el buscador y el primer resultado va a ser esto. Y vamos aquí a download. Como ven, hay un montón de dispositivos que soporta batocera, pero como nosotros estamos haciéndolo en una computadora, pues vamos a escoger este primero que es como la versión genérica. La arquitectura x86-64 es la arquitectura de nuestra computadora así que le di clic y vemos que ya está descargando mientras se realiza esta descarga quiero invitarles a suscribirse la suscripción es completamente gratuita nada más le dan ahí en el botoncito y así van a aprender sobre tecnología de una manera muy sencilla y ayudan de esa manera también al canal ustedes no se imaginan lo que ayudan toda esa interacción para posicionarnos en las búsquedas etcétera así que están invitados a suscribirse les prometo que no se van a arrepentir continuamos ya terminó la descarga ahora sí ya terminó 2.6 GB ahora lo que necesitamos es un programa para poder eh, flasharlo para poder pasarlo a nuestra USB uno muy utilizado es este Balena Etcher también pueden poner en Google balena etcher y aquí van a llegar o ponen balena.io slash etcher. Y lo descargamos. Este primer enlace nos va a servir. Bien, ahí ya está descargando. Este 15 también les puede servir. La diferencia es que ese no se instala, solo se ejecuta. Perfecto, vamos a instalar este etcher. Entonces acepto la licencia que por supuesto la leí. Perfecto, entonces conectamos nuestra USB Algo importante es que cualquier cosa que haya en esta memoria USB se va a perder, se va a borrar Así que tenganlo muy presente Vamos a ver, por aquí tengo un puerto Ya casi lo encuentro Ahí está Entonces ya tenía datos y me está pidiendo formatearlo porque no entiende, no sé qué Pues no importa porque lo vamos a borrar Así que voy a decirle que no quiero hacer nada Gracias Ya, lo convencí. Ok, primero escogemos el archivo que es justo este que descargamos el de Vato será. Siguiente paso, ¿dónde queremos flashearlo? ¿Dónde queremos copiarlo? Es esta memoria que le incluí, esta Kingston de 16 GB. Es importante poner atención en donde, cuál dispositivo están escogiendo, porque si escogen el equivocado, pues no sé, terminan formateando su disco duro o algo por el estilo, ¿verdad? Así que le digo SELECT y presiono el botón de flash y todo parece avanzar así que mientras nos tomamos un café y le damos like al video algo que había olvidado mencionarles es que ahora como lo estamos haciendo batucera va a correr desde la misma USB va a arrancar desde ahí y ahí va a cargar los juegos etcétera podemos pasarlo al disco duro de la portátil sí. Por supuesto, ¿qué es el inconveniente? Que no hay como un instalador como en otros sistemas Que usted pues, genera una USB y desde ahí instala donde usted quiera Sino lo que va a pasar aquí es que va a levantar batucera, Podemos jugar y todo Y si queremos pasarlo al disco duro No es como que solo lo instala Sino que va a descargar de nuevo la imagen Hay que estar conectado a internet, ¿verdad? Va a descargar de nuevo la imagen Y va a hacer este mismo proceso de flasheo Pero en el disco duro de esta portátil que tenemos aquí de conejillos de India, entonces vamos a hacerlo a ver cómo nos sale cuál es otra alternativa que he visto que otros hacen, pues sacan el disco duro lo conectan con un adaptador a esta computadora, un adaptador USB y lo flashean directo al disco duro, es una opción voy a ponerles en la descripción algunos links de, de adaptadores que pueden adquirir pueden hacerlo así, pero yo como no quise abrir la, la portátil voy a hacer ese trabajo doble, vamos a ver cómo nos sale y ahora sí, flash complete. así que voy a cerrar esto, voy a sacar mi memoria USB, vamos a ver si quedó montada, no, no, parece que no, parece que no, así que creo que solo la voy a sacar y listo, parece que no hay problema, entonces voy a correr este teclado y vamos a traer esta portátil, vamos a ver cómo nos va, electricidad, aquí tenía el cargador, Ok, voy a tomar esta memoria USB y vamos a meterla en un puerto, que es de donde va a arrancar. Pero primero tenemos que hacer algo, tenemos que entrar al BIOS y desactivar el Security Boot, si es que está activado. Cada computadora, dependiendo de la marca y el modelo, va a tener una forma diferente de entrar al BIOS. Usualmente es apretar una tecla. En esta Toshiba, bueno, vamos a encenderla, es con F2. Yo la apeto ahí varias veces y listo, ahí entró. Esto va a cambiar dependiendo de la marca de la computadora pero usualmente es en algún apartado que dice security o seguridad Aquí está security boot y veo que está deshabilitado así que no tengo nada que hacerle Lo que sí voy a hacer es voy a buscar a ver si tengo la posibilidad de escoger el orden de arranque Para que arranque siempre primero Desde la USB Aquí está Change Boot Order Vamos a ver si es cierto Y está la USB de primero Primero que el disco duro Estos es que dicen HDD y SSD este Es el disco duro Así que para este caso Vamos a dejarlo así como está Así que solo le va a dar Close Y voy a decirle Voy a recambio. No hice cambios en realidad Y vamos a ver si arranca desde aquí Ok, ahí dice Booting Va a toser a los Linux Así que vamos bien La primera vez que arranca Ah, vemos que ya está arrancando la primera vez que arranca Batocera lo que va a hacer es expandir su partición es decir el espacio que utiliza para utilizar todo el dispositivo en este caso la memoria USB ¡qué bonito! bien aquí lo tenemos, puedo moverme con el teclado pero la idea de esto es como buena consola que es utilizarlo con un control vamos a utilizar este, necesito otro puerto USB aquí está y espero que lo reconozca la primera Ok, aquí me dice Logitech Dual Action Connect, así que está perfecto. Ok, One Game path Detect. Me dice que detectó un dispositivo y que mantenga presionado el botón A, que en la buena teoría debería ser este. Ahí está, ya lo detectó. Y aquí es la configuración inicial. Aquí básicamente me está pidiendo que cuál va a ser el botón del este, sur, norte, o como le quiera decir, Star Select etcétera, entonces voy a, apretar, voy a ir presionando cada botón, el uh -huh. start sería este, select, la cruz para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, este sería el L normal y aquí tenemos el R, ahora que me dice que el análogo izquierdo arriba, ok, análogo izquierdo arriba, perfecto, análogo izquierdo izquierda, análogo derecho arriba, y análogo, derecho, izquierda. Perfecto, ya configuró si esos ejes. Y ahora el L y el R, pero el de atrás. L, R. Ahora sí, el botón que está aquí. El de la izquierda. El de la derecha. Y el hotkey. Esa tecla especial es la que nos va a servir en combinación con otras teclas para resetear el juego, para salirnos del juego, etc. Yo voy a seleccionar select, que es algo muy común y ya tenemos ok vamos a ver o le doy enter no sé es enter la primera vez es, es importante tener conectado un teclado aquí por supuesto tengo un teclado conectado porque es una portátil pero la idea es que cuando uno lo configura lo configura con el teclado por si acaso pero después simplemente con un control vamos a controlarlo y vamos a ver si es cierto ok aquí ya me estoy moviendo aquí abajo me dice cómo seleccionar qué cosas puedo hacer y aquí vemos que ya tiene creo algunos juegos de prueba Ok, ahí ya entré Vean qué bonito La pantalla es widescreen Pero el juego original en realidad es así Más cuadradito, 4 a 6 Entonces me pone este relleno Con la misma consola del Mega Drive O Genesis, no sé cómo le decían en sus países O les dicen y Me dice Push Start ah, ¿Qué les parece? Este juego no lo conocía Primera pantalla, incluso escuchan ese tema, ¿lo reconocen? Si lo reconocen, pónganlo en los comentarios. En la buena teoría, si presiono select y vamos a bajarle el volumen, si presiono select y start, debería salirme del juego. Listo, me salí. Y aquí puedo seguir. Navegando. Ahora bien, ¿cómo hacemos para copiarle juegos? No les voy a decir cómo conseguir juegos porque si lo digo nos bajan el video, pero tal vez alguna buena alma en los comentarios nos cuenten dónde consiguen juegos para emular. Para copiarle los juegos, asumamos que ya tenemos nuestros juegos, lo vamos a hacer a través de la red. Creo que es la forma más sencilla. Entonces, la computadora debería estar, nuestra retroconsola debería estar conectada al internet. Podemos simplemente. Conectarle un cable de red. O nos conectamos al Wi-Fi. Voy a conectarme al Wi-Fi en este caso. Entonces aquí con Start saqué okay. el menú. Voy aquí a Network Settings. Y aquí le voy a dar Enable Wi-Fi. Ahí está que este aquí habilitándolo. Parece que está un poco lento. Cuando ya esté conectado al internet. Aquí nos va a salir un número. Que es el número IP. Ok, ya lo habilitó. Aquí yo escojo nuestro, propiamente nuestro Wi-Fi. Y aquí ponemos nuestra contraseña como ven me muevo con las teclas eh, con, el, con la cruz y aquí abajo me dice con R meto espacio con L borro con Start es ok así que voy a meter la contraseña algo que veo que es que a pesar de que tengo un teclado conectado no me sirve en este caso tengo que hacerlo con el control así presiona Start y ahí debería estar conectándose vamos a esperar un momento no se ha conectado así que me parece que tengo que darle para atrás Y yo creo que ahí ya se aplican los cambios Exacto, ahí ya se nos conectó Wi-Fi enabled okay. Voy a ingresar de nuevo Porque quiero ver el nombre de este, de este host De esta retroconsola que se llama Batocera Con ese nombre nos vamos a conectar desde la computadora Y ya les enseño Vamos a poner esto por aquí Nuestra retroconsola. Se nos cayó Mario Bros No pasó nada aquí y vean cómo nos conectamos. Aquí voy a poner el hash al revés, el hash al revés, vato cera. Y le doy enter. Ahí ya estoy navegando por la memoria USB a través de la red. Tenemos una única carpeta share. Y hay un montón de carpetas. Esta drums es la que nos interesa. Aquí como ven, dependiendo de la plataforma, hay una carpeta. Entonces, si yo quiero copiar un juego de Wii, pues lo copio a esta carpeta. Si quiero copiar un juego de... Game Boy lo copio a esta carpeta, GB, y así. Hay otra carpeta que también nos interesa, que es esta de BIOS. Hay algunas plataformas como PlayStation que necesitan como un sistema básico que no viene incluido en los emuladores. Entonces uno también debe conseguirlos por ahí y copiarlos a las respectivas carpetas. Entonces así es como copiamos los ROMs o los juegos a nuestra USB. Ahora bien, les decía yo, no, porque aquí estamos corriendo desde la USB, ¿verdad? Todo el sistema. Les decía yo que también podríamos copiarlo al disco duro de nuestra retroconsola. Entonces vamos a intentarlo. Vamos a ver si nos sale. Ok, para hacer eso, nos vamos aquí a System Settings. Vamos a ingresar. Y aquí ver las opciones. Por cierto, aquí podemos cambiarle el idioma, así que vamos a ponerlo en otro idioma. Pero yo voy a bajar aquí hasta donde dice en Install on a new disk. Y voy a darle a ingresar. Entonces aquí me dice, seleccione el dispositivo Vamos a ver, voy a presionar el botón Y aquí está, a data de 223 GB Ese es el disco duro de esta computadora Entonces voy a decirle que sí Y seleccione una arquitectura Que aquí debería estar la X86-64 Que fue justo a la imagen que habíamos descargado Aquí está, al puro final, X86-64 Esa es la arquitectura de una computadora común y corriente Excepto que sea muy vieja así demasiado vieja las de 32 bits que sería simplemente x86 pero esta es x86-64 entonces voy a escoger esta y me dice ¿está seguro? pues vamos a decirle que check, que sí <risa> y voy a darle en instalar como les había dicho esto no es como un instalador que simplemente copia lo que ya tiene en la memoria USB en el disco duro, no va a descargar de nuevo esos 2.6 gigas de imagen de batocera y lo va a copiar pero esta vez en el disco duro que fue lo que le indicamos así que vamos a esperar un momento ok ya me tomé un cafecito y esto ya terminó que por cierto como ven ya lo estoy logrando capturar por hdmi cosa que está muy bien porque qué pasa si quiero conectarlo a mi pantalla y jugar ahí como cualquier consola bueno el hdmi me está funcionando ok le, hice, le dije que ok y me voy a salir y lo que voy a hacer es reiniciar el sistema, pero para que arranque esta vez ya con el disco duro. Ahora sí, quick. Y voy a decir shutdown. Ok. Que okay, creo que ya. Así que lo voy a encender. Ok, ya me arrancó desde la consola, desde el disco duro de la computadora, no desde el USB, ya lo los saqué, así que ahí ya está corriendo desde la PC y como ven me está pidiendo de nuevo configurar todo, es una instalación completamente en limpio, entonces me dice mantenga presionado A, que creo que es este, ¿verdad? y vamos a configurarlo como, lo hice, como ya lo aprendieron. Listo, tenemos el control configurado. Así que lo voy a conectar de nuevo al Wi-Fi. Voy a apretar Start. Neighbor Settings. Enable Wi-Fi. Ahí siempre como que dura un poco. Ok, ya le metí la contraseña y le voy para atrás. Y ahí estamos conectados. Ahora sí, ¿Qué sigue? Bueno, probemos el rendimiento ¿Qué juegos pueden correr? Ok, vean lo que tengo aquí Tengo varios juegos de varias plataformas Algunos son muy livianos Que de seguro van a correr en este En cualquier computadora Y hay otros que son más difíciles de emular Por experiencia propia por ejemplo este Star Wars Racer eh, Que vamos a ver cómo se comporta en esta computadora ¿Qué juego va a funcionar y qué no? Bueno, va a depender de la computadora Entre más nueva es más probable que nos corra juegos pues, más pesados Como los de Dreamcast, de Nintendo Gamecube, Wii, etcétera, O Nintendo 64 Así que probémoslo Vamos a conectarlos como ya les había enseñado El H al revés, el H al revés va a tosera Listo, aquí estoy ya en esta consola Y vamos a buscar aquí la carpeta ROM Y vamos a copiar Entonces por aquí teníamos NES Aquí tengo a Bomberman Nintendo 64 estaba por aquí aquí, está. aquí tengo estos tres que son de Nintendo 64 Ahí está copiando Esos son más pesaditos No estoy muy seguro dónde copiar los de arcade Y creo que es en este que dice MAME MAME es el emulador Vamos a ver si es cierto Que se utiliza para ejecutar los juegos de arcade Así que los voy a copiar ahí. Y si no me equivoco me queda este de Super Nintendo. Así que busco SNES. Aquí está. Y vamos a copiar eso. Listo. Así que vamos a nuestra consola y probemos. Vamos a ver si los detectó de una vez. Y sí, aquí lo tenemos. Aquí tenemos el de Super Nintendo. Aquí tenemos el Nintendo Americano. Vamos a ver si... Hay... Aquí está el de Mami. Vamos a ver. Ah, el de Mami por lo menos por lo menos si sí me aparecen. Ok, vamos a comenzar con lo más livianito. En este caso... Nintendo americano y vamos a poner este de bomba hermano. Vamos a ver si funciona Parece que no hay problema Vamos a ver, vamos a jugarlo Ok, ¿con qué ponían las bombas? Ah, con este, me quito uh -huh. Parece que está jugando Voy a salirme, que por cierto es Celic, que es mi hotkey que configuré y Start. Ahí estamos. Vamos con Super Nintendo. Parece que si cargo bien, vamos a jugar. Vamos con Mario World. Pues, parece que corre fluido. Ups. <risa> bueno, sí corre. Select y start para salirme. Vamos a probar con los de Arcade. Aquí está el Mami. Y primero con Metal Slug. Se me salió. No me cargó. Probemos con Street Fighter. Puede ser que lo haya copiado a la carpeta que no es. Pero eso se trata. Prueba de error. Ok, ahí ya tenemos propiamente el ROM que jugábamos en las recreativas, en las arcades, en las maquinitas, le decíamos nosotros. Y ahí estamos. Para meter una moneda es con el hotkey que yo había puesto select. Y ahí estamos. Push star. Vamos a ver, me tocó contra chun -Li. Corre completamente fluido. Ah, ya está, saqué poder. No se burlen de mi juego. Corre fluido. Celebe estar para salirme. ¿Qué me falta por probar? Los de Nintendo 64, ¿verdad? Eso es lo que me ha costado a mí más emular. Vamos a ver, Mario Kart, esperemos que no haya problema. Vamos a ver. Se ve fluido, pero el sonido se está quedando pegado. Bueno, <ríe> está pegado. El buen Mario Bros. Ahora sí, no sé con qué acelerar. Creo que sí lo tengo. Ahí salí con turbo. Con este salto. Ok. El sonido no está siendo fluido. Eso estrella. Ok, con Mario Kart se ve. Aceptablemente fluido, pero el sonido no va bien. Vamos a probar ahora. Ahí no era, era el otro botón, Golden Eye. Vamos a ver. Ahí se está pegando un poquito el sonido. El sonido se sigue pegando, con qué disparo es con este no, lo guardé aquí con este disparo, ok, por fin. No, no está tan mal, el sonido es lo que se pega. Oh. Ok, no, no está mal, no está mal. El sonido se está pegando un poco, pero sí puedo jugar. Aquí lo malo es que soy muy tieso. <risa> Hace años que no juego Golden ahí. <risa> Soy muy malo. <risa> Digamos que es aceptable. Bueno, ya vimos un poco cómo se comporta esta consola. Como les digo, es prueba de error para ver qué juegos van a correr, qué no. Cómo lo instalamos en USB, cómo lo pasamos al disco duro, que también podría sacar el disco duro y con un adaptador conectarlo. Y bueno, no queda más que disfrutar. Cuéntenme cómo les va a ustedes con la instalación de Batocera y con la emulación. Y nos vemos en el próximo video.